Ama tu forma de ser, no tienes que ser como nadie más. No le tienes que caer bien a nadie más para encajar, el mayor pecado que te puedes hacer, es buscar y vivir la aprobación o la desaprobación ajena. Ser para que el otro sea feliz, y te conviertas en una copia barata del otro. Cuando realmente todos somos únicos y distintos, tienes talentos que te hacen inigualables, eres una persona que goza de cualidades que no cualquiera posee. Y desde luego, posees la capacidad de crear y ser alguien único, única. La sociedad, a veces las ideas extremas sobre el amor o cualquier cosa, tratan de convencernos de que fuimos hechos para perdernos en el lienzo de un gran cuadro, cuando realmente nosotros estamos hechos para brillar y destacar, a veces renunciamos a nosotros mismos y dejamos de ser nosotros mismos, simplemente por miedo, miedo al que dirán, miedo a exponer nuestras ideas, por miedo a no ser aceptos. Miedo a que te abandonen si dejas de ser la persona que la otra persona quiere que tú seas. Sin embargo, sin embargo, tú no tienes que ser lo que la otra persona desea que tú seas, no te debes convertir en una copia barata de lo que la otra persona tiene en la mente. Debes ser única, y ser única en muchas ocasiones significa que serás muy diferente a la mayoría de hombres, a la mayoría de mujeres. Tú eres único en tu forma de ser. No necesitas hacer las cosas para agradar a nadie más, no importa si tus caminos son atípicos, raros o diferentes, si te hace feliz, ese es el camino correcto. He visto a mucha gente renunciar a sí mismos por amor. Cuando el amor es un concepto de aceptación, porque primero te acepto y luego te amo, no al revés. Si pretendes cambiar a la otra persona entonces no es amor, hay cosas que sí se pueden cambiar y que son válidas cuando ves en la otra persona hábitos o creencias autodestructivas. Pero esto no es válido cuando alguien trata de cambiar tus creencias, cuando alguien trata de cambiar tus convicciones y mantiene en custodia el amor. Está bien si trata de influir en ti, para que cambies tu forma de pensar, pero sin usar el me voy como una amenaza para que cambies. Hay una tremenda diferencia entre quien quiere influir en tu forma de ser y el que usa el miedo o la indiferencia para que cambies. Y cuando finalmente la otra persona de tanto tratar de influirte no ve que encajes, lo mejor que puede hacer esa persona es dejarte ir. Recuerda que el amor es amar al otro sin tratar de cambiar su esencia con chantajes emocionales, con amenazas de irse o cualquier cosa que te obliga a estar en un dilema entre esa persona y tú. Si esa persona te obliga a decidir entre tú y esa persona, siempre elígete a ti. Créeme, que le vas a gustar mucho a alguien, así como tú eres, con tus opiniones, la gente constantemente nos quiere obligar a ser iguales y se olvida de que todos somos distintos, que tenemos distintas cosas que ofrecer, que somos diversos y que para cada persona hay un nicho. Hay quienes te amarán por tus ideas y esas mismas ideas serán la razón por la que otras personas no gustarán de ti. Hay quienes amarán tu forma de hablar y esa forma tuya tan peculiar de hablar será la razón por la que alguien jamás querrá tenerte en su vida. Aquellas cualidades por las cuales algunos te desprecian, son las mismas cualidades por las que otros te aman. Esa es la realidad. Nuestras ideas, nuestras nociones sobre el tiempo, la vida o la tragedia, es única, que bien puede gustar a unos y disgustar a otros. Por eso, no vivas tu vida tratando de complacer a nadie, ni siquiera a una pareja que te obliga a que cambies a la fuerza, solo para encajar en su ideal de pareja. Recuerda, que lo que te hace imperfecto para uno, es lo mismo que te hace perfecto para el otro. El mundo no está hecho de personas que salieron de una sala de ensamblaje, y que se hayan hecho a partir de un molde único. Todos tenemos algo diferente que aportar a la vida, y eso único que hemos de aportar, es lo que tiene nuestra marca personal, es lo que encierra nuestra esencia y la libera. No vivas para acatar la opinión de alguien más. A veces la soledad es tan liberadora, porque te quita la carga de ser otro, de ser otra, para embonar en la vida de otra persona, y para que esa persona pueda tomar de ti lo que necesita sin retribuirte. Lamentablemente las relaciones basadas en la dependencia, siempre terminan por lastimar a una de las personas, en donde una es ausente y la otra se la pasa rogando. Rogar es un acto mismo de no apreciar la unicidad que posees, porque tú eres única en tu forma de ser, único en tu forma de pensar. Y es eso lo que trae variedad a la relación, y lo que hace que ambas personas puedan crecer. No están dos iguales en cuanto a talento, habilidades y virtudes o cualidades, sino están dos personas, dos mundos, dos individuos que comparten lo que poseen, y que la mezcolanza de lo que tienen, es lo que hace que la relación se dote de lo que el otro carece, y que pueda dar de lo que el otro le hace falta. Por ejemplo, tú puedes necesitar de la paciencia de una persona para esperar, y la otra persona puede necesitar de tus ganas de hacer que las cosas pasen. Paciencia y acción, ambos combinados, pueden hacer de ustedes una relación sólida, cálida. Entonces ¿por qué renunciar a ti? No existe razón para rogar amor y pretender cambiar para el otro, todo es una suma cuando ambos pueden compaginarse, amarse y finalmente aceptarse, porque ambos comprenden que son únicos y que con su estilo tan impar es como pueden crecer, porque cada uno ofrece de aquello que posee, y eso, eso es lo que hace que cada uno crezca con los aportes del otro. Por otro lado, dejar de brillar, opacarse, es una forma de negar tus cualidades, de negar tus bondades como persona, y solo para tratar de complacer al equivocado. No le niegues esas mismas bondades al indicado, el indicado que verá en tu forma de ser algo bello, algo que encontrará único. Si alguien te dejó por quien eres, entonces ese alguien no te amaba realmente. En la vida vendrán personas que asumirán que eres un tipo de persona, para después conocerte en toda tu totalidad. Al principio harán una imagen idealizada de ti, para cuando te conozcan verdaderamente, se darán cuenta si realmente te aman o no. En muchas ocasiones tratarán de alinearte a esa imagen idealizada, a convertirte en lo que creyeron que eras. No te debes perder para convertirte en algo que no eres, y no para cumplir las expectativas ajenas eres una persona única que tiene algo increíble para dar. Que no comprendan tu valor, que no comprendan tus motivos, tus razones, no significa que estés roto o rota, o que de alguna manera debes alinearte. No cedas a esa vocecita que te dice que tienes que convertirte en aquello que el otro quiere que seas. Si eso no te hace feliz, entonces apuesta por ti. Si alguien te hace decidir entre esa persona y tú, apuesta por ti. Vivir encerrado en la imagen de otra persona, y ser lo que la otra persona quiere que seas, te convertirá en esclavo, esclava de sus deseos, y te moverás solo al ritmo de sus miedos. Pronto dejarás de ser lo que solías ser para convertirte en una sombra de lo que fuiste. Dejarás de ser un individuo único, y vendrás a ser solo una mera fantasía de lo que el otro quiere que seas. Mantener nuestra autenticidad aún por encima de la desaprobación ajena, nos libera. La desaprobación cuando ya no te importa es liberador, de repente vives para ti y no para el otro, ya no te importa si el otro piensa esto o lo otro de ti, eso para ti ya no tiene importancia, ya no te mueven las ganas de ganarte el favor ajeno, y esa libertad de saber que hagas lo que hagas, ya sea bien o sea mal, regularmente las posibilidades de caer mal serán altas, y cuando te deja de importar eso, es cuando aprendes a ser tú a tu modo perfecto, a tu modo imperfecto, siendo lo que tú quieres ser, sin que nadie venga y te dicte cómo debes pensar, cómo debes hablar, en qué debes creer, en qué no debes creer, sin que nadie arroje ideas a tu mente, sin que tú le hayas dado tu consentimiento. Vive para ti. No vivas para buscar que la gente te desapruebe o buscando que la gente te alabe. Serás esclavo tanto de su desaprobación como de la aprobación misma. Vive para ti, vístete como tú quieras, escuché en algún momento decir a una chica que vestía en falda corta solo para molestar a las vecinas de su colonia, eso, eso último es buscar tu motivación en la atención de otras personas, cuando visas para ti, y no para sacarle canas verdes a nadie, es cuando estás viviendo y eres libre de la opinión ajena. Te pones la ropa que te gusta, te compras el vestido que te gusta, compras el auto que quieres usar y vives para ti, y ojo no digo que eso signifique que deje de importarte el malestar de la gente pobre, o el ambiente, o los animales, sino que hablo de ser auténtico y vivir libre. Inclusive puedes rescatar perritos de la calle, subir los videos a Instagram y exhibirlos y finalmente ver cómo la gente pone que lo hace solo para ganar seguidores, lo que importa es que te guste lo que hagas, independientemente de lo que los demás piensen. Solo piensa en que tú estás viviendo fiel y acorde a tus valores, y eso, eso es lo único que realmente importa. Al final del día, quien disfrutará o gozará de los beneficios o consecuencias de la libertad de ser tú, eres tú mismo, tú misma. La libertad conlleva en muchas ocasiones responsabilidades, pero eso es bueno. Puedes ser tú, sin que nadie te obligue a ser nadie más. Puedes amarte, admirarte y llevarte todos los créditos por las cosas que has hecho para contigo. Al final, eres tú quien se irá de esta vida satisfecho, satisfecha de lo que hizo, o arrepentida, arrepentido de lo que nunca se atrevió a decir, a lo que nunca se atrevió a soñar. Piensa en términos de en qué quieres recordar cuando te vayas, recordar que fuiste valiente, lograste lo que te propusiste o simplemente te convertiste en la marioneta de alguien más que te hizo vivir a su antojo y despojo. Vivir con alguien es volar con alguien más, no es ser de alguien, sino ser con alguien. La diferencia entre pertenecerle a alguien y ser tú mismo con esa persona. Existe el sentido de pertenencia, claro que sí, pero manteniendo aquellos rasgos de tu individualidad intacta. Algo así como una relación mixta entre amor conjunto e individualidad.